Buen día, espero que estén bien. Este es un video complementario para el tema Henrik Ibsen y Casa de muñecas. Entonces lo que voy a hacer es leer los fragmentos que eh, se relacionan, que podemos relacionar, por lo bueno, menos, del ensayo Un cuarto propio de Virginia Woolf, que es del año 29, eh, a que tenemos la fecha de Virginia Woolf, 1882. 1941 y estamos con la traducción de Jorge Luis Borges, vemos aquí que se las recomiendo que está muy muy linda. Esta es eh, la edición una edición bastante barata se consigue en los kioscos de 18 de Julio o por lo menos hasta hace poco por unos 200 pesos, pero es, está muy, muy interesante y es un, es un texto histórico, ¿no? Nosotros lo vamos a ver más que nada porque en ese cuarto propio del que habla ...el que habla Virginia Woolf... Lo que, eh, ...lo que encierra es una metáfora... ...esa metáfora de, de poder tener cierta independencia... ...de poder tener cierto desarrollo personal... ...que dentro de la relación matrimonial... ...Nora no podía tener... ...entonces más que un cuarto propio... ...quería eh, una vida propia... ¿no? ...pero de cualquier manera... ...sirve como metáfora... ¿no? ...tener sus espacios, su, su, sus tiempos... ¿no? ...entonces... Lo que yo les quería decir era que ustedes pueden relacionar eh, la obra con, con este ensayo de, de Virginia Woolf. Y por supuesto, eh, no, son con, no son exactamente contemporáneos, ¿no? El texto de, de. Virginia Woolf es un poco posterior, porque si ustedes ven las fechas, ella ya nace después de que se. nació después de que se se publicó, se estrenó. Casa de Muñecas, porque ella nació en 1882 y Casa de Muñecas es del año 1879. Así que no, no corresponden exactamente en las fechas, pero sí en, la, en las historias. ¿no? Entonces yo voy a leer eh, la página 28 y, la, y un fragmento de la página 29 del repartido único que yo les dejé del año, del año 2022 para sexto... ...sexto del nocturno, o están sea, los sextos del nocturno... ...y que también es para los quintos biológicos, ¿no? Pero bueno, en este caso eh, está marcado como para el sexto del año 22. Así que bueno, ahí tienen eh, página 28 y 29 y sin más me pongo a leer. No, no lo voy a leer muy rápido, así ustedes, este digamos, se toman su tiempo. Igual pueden, para escuchar la, la lectura... Igual pueden pausar el video y después verlo en partes, ustedes ya saben, ¿no? Tienen una pequeña biografía, allí dice Virginia Woolf, nació en Londres en 1882 y murió en 1941, se suicidó. Algunas de sus obras son La señora Dalloway de 1925, Al faro de 1927 y Orlando de 1928, o sea toda su, su creación se concentra a principios del siglo XX. ...es considerada una de las autoras más importantes del siglo XX. Bueno, y después titula... ...Fragmentos del ensayo Un Cuarto Propio, de Virginia Woolf... ...según la publicación de Penguin Random House Group... Eh, ...editorial, grupo editorial Montevideo 2021... ...publicación original del año 1929... ...o sea que este libro es de 2021, del año pasado. La, el original es de casi 100 años atrás... Eh, de 1929 y la traducción, como les decía, es de Borges bueno, entonces dice así eh, pero dirán ustedes nosotros le pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela ¿qué tendrá eso que ver con un cuarto propio? intentaré explicarlo cuando me pidieron que hablase sobre las mujeres y la novela me senté en la orilla de un río y me puse a pensar lo que esas palabras querrían decir y ahí eh, hay un, hay un fragmento que no copié, ¿no? La empresa no me pareció tan sencilla. El tema de las mujeres y la novela puede querer decir, y ustedes pueden querer que quiera decir, las mujeres y lo que parecen, o si no, las mujeres y las novelas que escriben, o tal vez las mujeres y las novelas que se escriben sobre ellas, o esas tres cosas inextricablemente mezcladas. Y esto último puede ser lo que ustedes quieren que estudie, pero al, disponir, al disponerme a adoptar esa interpretación que parecía la más interesante de todas, pronto advertí que tenía una desventaja fatal. Nunca podría llegar a una conclusión, nunca podría cumplir lo que es, entiendo, el primer deber de un conferenciante, ofrecerles, después de una hora de charla, una pepita de verdad pura que ustedes envolverían en las hojas de sus libretas y guardarían eternamente sobre el mármol de la chimenea, Solo puedo ofrecerles una opinión sobre un tema menor. Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. Y eso, como ustedes verán, deja sin resolver el magno, el, el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Esas son las páginas 7 y 8. Profesores, maestros de escuela... Hicimos un salto, ¿no? Profesores, maestros de escuela, sociólogos, curas, novelistas, ensayistas, periodistas. Hombres sin otra calificación que no ser mujeres. Acosaron mi pregunta simple y sencilla. ¿Por qué son pobres las mujeres? Hasta que se convirtió en 50 preguntas. Hasta que las 50 preguntas se tiraron frenéticas al río y las arrastró la corriente. Cada hoja de mi libreta quedó negra de apuntes. Aquí tomé aliento y añadí al margen. ¿Por qué dirá Samuel Butler, los hombres sabios nunca dicen lo que piensan de las mujeres? Parece que los hombres sabios no hacen otra cosa. Pero proseguí, recostada en mi silla mirando la vasta cúpula de la que yo era, un solo pensamiento, aunque ya bastante perplejo. Lo triste es que los hombres sabios nunca piensan lo mismo de las mujeres. Aquí está Pop. La mayoría de las mujeres carecen de todo carácter. Y ahí está la blucher eh, Las mujeres son extremas. Suenan mejor o peor que los hombres. Una contradicción de observadores agudos que eran contemporáneos. ¿Son capaces de educación? ¿Incapaces? Napoleón las creyó incapaces. El doctor Johnson opinó lo contrario. ¿Tienen alma o no tienen alma? ¿Ciertos salvajes dicen que no? Otros, al contrario... Sostienen que las mujeres son semidivinas y las veneran. Algunos hombres sabios afirman que su inteligencia es superficial. Otros que su conciencia es más bien profunda. Goethe las honró. Mussolini las menosprecia. En todas partes habrá hombres opinando sobre mujeres y opinando cosas distintas. Imposible atar cabos, resolví. Era tristísimo, enloquecedor, denigrante. Se me había escurrido la verdad. No había podido retener ni una gota. Imposible volver a casa, pensé, y agregar como una seria contribución al estudio de las mujeres de las letras el hecho de que las mujeres tienen menos pelo en el cuerpo o que la pubertad entre los isleños de los mares del sur se alcanza a los nueve años. O será a los noventa, porque al final mi desesperada escritura era indescifrable. Eso que dice la, la narradora, digamos, es parte de la ficción que construyó Virginia Woolf ...en la que ella ha ido a la biblioteca a tomar información acerca de las mujeres. Y entonces, eh, esos datos, que son este, hasta cómicos, ¿no? Los presenta a ella como, irónicamente, lo que los hombres dicen en los libros acerca de las mujeres. ¡Qué vergüenza no poder presentar nada más imponente o más digno después de trabajar toda la mañana! Y si no había podido apoderarme de la verdad... Sobre las M, como en gracia de la brevedad ahora les decía en el pasado, ¿a qué fastidiarme con las M en el porvenir? Parecía una pérdida de tiempo consultar a esos caballeros cuya especialidad es la mujer y su influencia en otra materia, política, niños, jornales, moralidad, por numerosos y eruditos que fueran. No valía la pena ni abrir sus libros. Esas son las páginas 38 a 41. Sea lo que fuere, no pude dejar de pensar, mirando las obras de Shakespeare en el, en el estante, que el obispo tenía razón. Hubiera sido imposible, completa y enteramente imposible, que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare. El obispo es uno, un, uno de los que había, ella había leído, ¿no? Eh, entonces dice... Me perdí. Así... Eh, era imposible, completa y enteramente imposible, que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare en el tiempo de Shakespeare. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, que hubiera, sucedido, que hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada llamada Judith, supongamos. Shakespeare iba, es muy probable, su madre era una heredera, a un liceo donde aprendía latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de gramática y de la lógica. Era, quien no lo sabe, un muchacho travieso que robaba conejos. Tal vez mató un ciervo. Y tuvo, antes de lo debido, que casarse con una mujer de la vecindad que le dio un hijo. También antes de lo debido. Esa aventura lo llevó a Londres a buscar fortuna. Tenía, parece, inclinación por el teatro. Empezó cuidando caballos en la puerta. Bueno, esos Son todos datos biográficos que se conocen de William Shakespeare que tradicionalmente se, se aceptan. ¿no? Este, bien. Entonces dice, pronto consiguió trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, frecuentando a todo el mundo, conociendo a todo el mundo, ejercitando su agudeza, su, su ingenio en las calles y haciéndose admirar hasta en el Palacio Real. Mientras tanto, su bien dotada hermana, supongamos, se quedaba en casa. Era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo como él. Pero no la mandaron a la escuela, no tuvo oportunidad de aprender gramática y lógica, menos aún de leer a Virgilio y a Horacio. Ojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano quizá, y leía unas cuantas páginas, pero entonces venían los padres y le decían que fuera a surcir las medias o atendiera al guiso y no malgastara su tiempo con libros y papeles. Le hablarían claro pero bondadosamente, porque eran personas de peso que sabían las condiciones de vida propias de una mujer y querían a su hija. En verdad, lo más verosímil, lo más creíble, es que la adorara a su padre. Quizá garabateó algunas páginas a escondidas en el desván de las manzanas, pero tuvo buen cuidado de esconderlas o prenderle fuego. Sin embargo, antes de los veinte años decidieron comprometerla con el hijo de un vecino clasificador de lana. Dijo a gritos que odiaba el matrimonio y su padre la azotó severamente, entonces dejó de reñirla. Le rogó que no lo, no, no lo disgustara y no lo avergonzara en aquel asunto del casamiento. Le daría un collar de cuentas y una linda en agua. Le dijo, y tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo desobedecerlo? ¿Cómo partirle el corazón? La fuerza de su vocación la impulsó. Hizo un atadito de sus cosas, se deslizó una noche de verano por una cuerda y tomó el camino de Londres. No había cumplido aún 17 años. Los pájaros que cantaban en los cercos no eran más musicales. Tenía la más pronta imaginación y un don como su hermano para la música de las palabras. Como él, tenía inclinación al teatro. Se paró en la puerta del teatro. Dijo que quería representar. Los hombres se le rieron en la cara. El empresario, un hombre gordo de labio caído, soltó una carcajada. Resongó algo sobre perros bailando y mujeres representando. «No hay mujer», dijo, «que pueda ser actriz», insinuó lo que ustedes imaginan. Ella no tenía dónde aprender. ¿Podía acaso buscar su comida en una taberna rondar las calles a medianoche? Sin embargo, su inclinación era novelística, ¿no? imaginativa, y quería alimentarse infinitamente de vidas de hombres y de mujeres y del estudio de sus modos de ser. Al fin, porque era muy joven, muy parecida de rostro de Shakespeare el poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas, al, fi al fin Nick Green, el empresario, se apiadó de ella un buen día, se encontró en cinta y entonces, ¿quién me dirá el calor y la violencia de un corazón de poeta, arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y ya se enterraba en alguna encrucijada donde ahora, se detienen los ómnibus frente a Elephant and Castro. Así, más o menos, hubiera sido la historia, me parece, si una mujer en el tiempo de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare, porque el genio de Shakespeare no nace de gente de trabajo ineducada y servil. Página 60 a 63. Bueno, ¿con qué me gustaría que nos quedáramos de esta... ...pequeñísima lectura complementaria... ...bueno, con esta idea de que la falta de oportunidades... Eh, ...dadas por la sociedad en la que uno vive... Eh, ...condiciona el, des el desarrollo personal... ...más allá de las, de las, capa de las capacidades eh, intrínsecas o naturales de un individuo. ¿no? Entonces, bueno, si, no, si nunca tenemos la oportunidad... ...nunca vamos a poder mostrar quiénes somos... Y bueno, y muchísimo talento a lo largo de la historia, muchísimo talento de muchas mujeres, eh, seguramente se perdió porque no, no, no tuvieron la oportunidad de, de desarrollarlo. También yo agregaría que mucho talento de muchos hombres, ¿no? Porque, bueno, hubo muchos hombres que también vivieron en la pobreza y tuvieron que toda la vida... ...trabajar la tierra para poder vivir, por ejemplo... ...cuando pudieron haber sido excelentes músicos, excelentes poetas... este, ...o sea, no es algo que solamente afecta a las mujeres... ...pero en este caso nos referimos a, a esa injusticia... De, este, ...de vivir bajo el control... Y, ...y vivir dependiente del control del género masculino. ¿Mm? Entonces, bueno... Eh, ¿Cómo...? Cuando en los, en los libros, en la historia contada también por los hombres, se habla de menor capacidad, menor talento o menor cantidad de artistas mujeres, también hay una enorme injusticia porque eh, si eso es así es porque hubo una historia y esa historia tuvo determinadas características. ¿no? Entonces, bueno, eh, si la historia hubiera sido al revés, posiblemente el arte y la literatura en general, el arte en general y la literatura en particular, perdón, estaría dominado por eh, artistas mujeres, no por artistas hombres. Entonces, bueno, creo que como lectura, como punto final a este tema por ahora, eh, es una excelente lectura, yo lo, la hice este año en el liceo, pero posiblemente en el año en el que estés viendo, viendo este video, este no la haya realizado así que me quedo tranquilo de que está hecha esta lectura de fragmentos de un cuarto propio de la escritora inglesa Virginia Woolf traducción de, de Jorge Luis Borges texto del año 1929 eh, relacionado relacionado por mí con el con el libro eh, con la obra estrenada en mil 879 de Henrik Ibsen, Casa de Muñecas. Un gusto como siempre y gracias por mirar.